Ellos estaban conscientes de eso, de que ya te intentó varias veces. la familia dicen que, ustedes, que tú te estás escondiendo. ¿Por qué te estás escondiendo? Yo no me estoy escondiendo. Simplemente me estoy cuidando de que ellos me amenazaron a mí de quitarme la vida. Yo no, yo no me estoy escondiendo. Yo simplemente no me estoy cuidando. ¿Por qué no, Ellos dicen que tú no pudiste ir, al, al que no fuiste al velorio. ¿Cómo usted cree que yo voy a poder ir a un velorio donde una persona me está amenazando? acusándome de cosas que yo no cometí. Porque si yo había cometido un, un hecho así, en médico lejita en ese instante dice que fui yo que la maté y yo he estado preso ahora mismo. Yo no estoy preso. La, la policía está consciente de que yo no la maté a ella. ¿Tiene contacto estoy... con la policía, con el Ministerio Público? Sí, sí.